diría con eh, la satisfacción de que lo que hice y lo que me vieron hacer gustó y, y es muy estimulante eso que, que llega a los lugares y se concentra toda una serie de, de personas con la mirada mirarme o, o, o que pierde la identidad, pierden mucho la identidad. Por ejemplo, ahora, todo el mundo me dice Manolo, o sea, todo el mundo dice Manolo, y luego otro día incluso me pasó una cosa muy curiosa con una persona joven, así como tú, que no conozco, y nos vemos cruzando y ahora como para el trabajo sí, y empezamos la y cuando propio cuando me cruza me dice, buenos días Manolo, y me quedan así, buenos días, eso es lo que pasa que me define, como me define, es como yo estoy definiendo, o sea, eh, siempre he sido hacedor de buenas acciones, tratar de ayudar al prójimo, eh, no me interesan los vicios, no me interesa nada feo, eh, me gusta la limpieza, me gusta poner en la cabeza la mujer así libre de orgullo, y por lo tanto, me defino así como... La perfección creo que no existe, ¿no? se dice que no existe. Se puede estar cerca, no sé. Pero eso lo definen las personas, los lo semejantes. Yo no puedo... Pero creo que sí, que yo defino de una gente de 1 de, de al 10, 9.9. Eh,